Yo me robó un banco. <ríe> fue? Un banco. No, fue a mí. Te están acusando de las dos placas. ¿Tú conoces a ese joven que tiene ese negocio? Ahí en las la cejas. Yo ni sé de lo que me están hablando. Yo no sé por qué tú estás aquí. ¿Por qué tú crees que estás allí? Yo no sé. Esta gente que está en el gancho. ¿Y cuándo que me lo llevan? Dime cuándo que van. Un muchacho llamado Mamadeo se me ha metido ya varias veces en el negocio a robarme, un negocio que yo tengo de víveres. Ah, ¿entonces? entonces, antes de anoche se metió, eh, se robó plátano, se robó uno de gente. Anteriormente, ¿tú te habías querellado ante las autoridades? No? Ya ha venido, pero hay que tener pruebas para eso y todo eso, entonces he tenido que soltar eso. Entonces no como prueba. Me piden, no sé, videos, testigos de que fue el que se metió. ¿Qué tú exiges en este momento? Que por lo menos que lo guarden, que lo metan preso para que por lo menos eh, coja temor de seguir haciéndolo porque ya van como seis veces que se me meten. ¿Qué te ha llevado en esas veces eh, Se han llevado plátanos, limones, okay. detergentes. Yo me robó un banco. <risas> ¿No un banco. No fue a mí, me Te están escuchando de un rumbo, las dos placas. ¿Tú conoces a ese hombre que tiene ese negocio ahí en las secas? Yo ni sé de lo que me están hablando, ustedes. ¿Y tú por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú crees que estás aquí? Yo no sé. Esta gente que está en el gancho. ¿Y <risas> cuándo que me llevan? Dime para dónde que van. Un muchacho llamado Mamadeo se me ha metido ya varias veces en negocio a robarme un negocio que yo tengo de víveres. Ajá, entonces. entonces, antes de anoche se metió, eh, se robó plátano, se robó unos detergente. Anteriormente, ¿tú te habías querellado ante las autoridades? No? Ya ha venido, pero hay que tener pruebas para eso y todo eso, entonces he tenido que soltar eso. Entonces como pruebas?